Y supongo que están viendo. Me dice la consigna de la parte 1, crear un proyecto de consola que contenga la clase sobrescrito. Yo ya creé el proyecto. Eh, vamos a agregar la clase Y me dice, sobreescribir tu string para que retorne este es mi método, tu string sobreescrito. Uso la, la ayuda del visual. Listo, ahí estaría, ¿sí? Recuerdan la palabra override para sobrescribir. Después dice, sobrescribir sobre el equals para que returne true si son del mismo tipo. Entonces, type es igual, igual a, eh, a mí me gusta hacerlo con el type of, porque no le gusta no, vuelta el type of tiene que recibir un tipo por ejemplo sobrescrito. Ah, sobre escrito sobre escrito en ese caso podría claro podría ser y eh, get hash devuelve ese número el teléfono de alguien. Después agregamos en el main este código y probamos. Sobre escrito ahí estamos. Bueno, y creo que la salida coincide con la salida. Eh, tengo algo mal porque esto me devuelve true. Y es un object. Sí, es un... A ver, la salida.getType. Ah, no, pero tenés que comparar el tipo de, de este de esta clase que es sobre ah, escrito perdone, no con me el getType de Offset. Claro, ahí está, ahí está. ¿Alguien levantó la mano o algo? No, sí, porque tenía la misma duda que Tomás, pero justo lo, lo dijeron ahí. Bien, y ahora sí. A ver, ahí Acá están planteando tres formas distintas de hacer lo mismo. Con GetType, con typeOff, con is. Bueno. Eh, si querés, hablemos un poquito de las diferencias. Hay más formas todavía de hacer lo mismo. En realidad no es exactamente lo mismo. Pero para este caso sí es lo mismo. Siempre bueno. el, el type of o el is es contra un. Tipo específico, hardcodeado, sobrescrito, por ejemplo. Es para chequear que algo sea de un tipo específico. Ahora, el getType eh, te vuelve el tipo real en memoria. El igual, igual, si comparamos instancias trae problemas, pero si comparamos tipos, objetos, tipo, no hay problema. También podría ser, ¿no? También está LAS. Sí. También podría ser así. Ahí estamos comparando el tipo en memoria. Y la ventaja de esto es que, eh, como no comparamos contra un tipo fijo, sino que sean del mismo tipo, no importa cuál, estamos incluyendo a las derivadas también. Después tenemos el is o el type of que es comparar contra un tipo específico, por ejemplo que sea de tipo sobrescrito, que sea de tipo persona. Lo mismo el as. Igual igual type of. Sí. Y eh, volviendo a lo que dice Martín, el igual igual trae problemas cuando lo que comparás son las instancias, por ejemplo, de sobreescrito, de persona o de cualquier objeto cuando sobre, sobrecargaste el operador de igualdad. Ahora, cuando lo que estás comparando no es la instancia, sino el tipo con getType, no estás llamando a la sobrecarga del operador de igualdad que modificaste, estás llamando a la de la clase type. Porque el getType devuelve un objeto de tipo type con todos los dat, los, toda la información del tipo de ese objeto. El as es lo que mostré yo en el ejemplo. Mostrémoslo. Eh, ¿Cómo sería? Object. Eh, en realidad te, tal vez te conviene declarar una variable aparte de tipo sobrescrito. Bueno. Sobrescrito igual... A object as sobrescrito. Entonces, lo que hace el as es, si el objeto es de tipo sobrescrito, lo guarda en, en la variable. Y si no, guarda null. Entonces, vos después podés chequear si aux es null o no. Esto no es tan útil dentro del equals, pero es muy útil en otras situaciones donde en vez de hacer un casteo, preguntar is y después hacer el casteo, hago todo en uno solo. ¿sí? El as es como la mezcla entre el is y el casteo. Hace list para ver si es de ese tipo y si es de ese tipo, lo castea. Es como un todo en uno. ¿Se acuerdan cuando quisimos castear la clase pasada, teníamos que encerrar todo en doble paréntesis? Bueno, el as es un, una sintaxis para resolver eso, más fácil. También el list not. Bueno, ahí son varias formas de comparar tipos de datos, ¿sí? El ejercicio se entendió. Bien, dice: agregar la clase sobre escrito a la clase, mejor dicho, sobreescrito, un atributo que se llama mi atributo, que es de tipo string y con visibilidad Protective. generar un constructor que inicialice el atributo mi atributo. Ah, perdón, no lo recibo por parámetros, con él. Texto por defecto. Crear una propiedad abstracta, mi propiedad de solo lectura. Una vez implementada, retornará el valor de mi atributo. Bueno. Se llamaba mi propiedad. Y que Es de solo lectura. Bien, para que esto funcione, la clase tiene que ser abstract también. After. Uy, qué disléxico estoy. Ahí está. Eh, qué hice mal, creo que te comiste al alguna, revés, alguna llave también eso. cambia, eso, al bueno. revés, bueno. Eh, vamos a ver qué más dice. Crear un método abstracto, mi método que retorne un string. Y listo, si ¿sí? lo cerramos con el, la firma del método y el punto y coma, porque es abstracto agregar una clase así llamada sobre sobre escrito que sobre escrito y que eh, implemente lo necesario Bueno, y me dice acá que tengo que implementar la propiedad ta, ta, ta, y el método. Si ustedes hacen botón derecho, acciones rápidas y refactorización, la primera opción es implementar la clase abstracta y les arma todo lo que tienen que, eh, la, la estructura, más que nada. Lo vamos a borrar. Y esto que tiene Quiero que borrar el es atributo. Este como. No sé, si ¿estás guiado vos o yo? Eh, debo ser yo porque yo te he hecho bien. Ah, ok. Eh, no, ojo con... Está perfecto usar el atajo. Está buenísimo porque se ahorran tiempo, pero ojo porque les va a crear las propiedades con una sintaxis que ustedes no conocen todavía. Eh, así que um, van a tener que borrar una parte de esa declaración y hacerla como lo está haciendo este hombre. Eh, ¿Necesito un constructor que llame al base? ¿Las dudas? Hacemos? ¿Es público sin parámetros? ¿No debería? ¿El de la clase base? Sí. Bueno, le cambiamos el modificador. No, pero me refiero que si el de la clase base es público sin parámetros es lo mismo. Eh, no deberíamos Uf. necesitar eh, hacer el dos. Ok. Bueno, eh, ¿qué más dice? El método devuelve el valor de mi propiedad. Y bueno, creo que estamos. acá alguna duda? Una pregunta, Esteban. En el abstracto, en la clase abstracta, la propiedad, ¿por qué no la puedo escribir de forma normal? O sea, qué que es abstracto? Te... No, no, no, pero no, O sea, ¿viste que bajás el cuerpo de la propiedad y pones get y abrís los corchetes? Claro. Eh, la sintaxis es esta. Es el get y punto y coma. Y si tuviese un set, sería lo mismo. Set, punto y coma. ¿Y por qué en este caso no lo puedo hacer... De la forma común? Porque es abstracta. Igual que los métodos no tienen cuerpo, las los métodos abstractos no tienen ah, cuerpo, claro, las también. propiedades abstractas tampoco tienen cuerpo. Ahí. Gracias. Eh, bueno, sobre, sobre escrito y vamos a mostrar eh, mi método. Bien, y me devuelve probar abstracto, que es el valor que yo le cargué al atributo, mi atributo, en la clase abstracta, ¿sí? en el constructor de la clase abstracta, y eh, utilizo este atributo, digamos, lo invoco en, el, en la clase derivada, que es una clase no abstracta, esta propiedad que uso en, el, en mi método. Propiedad, bueno, escribe cualquier cosa, ustedes escriban bien. ¿Alguna duda? No veo el chat, bueno, Mauricio, ¿hay eh, algo? Decime. No, Gonza eh, dice que por ahora no y habla en nombre del... Todos, me imagino. O los demás no ¿Alguien, van, no, así lo, que, ¿alguien no lo entendió? Por ahí. Creo que te faltó eh, poner donde está la donde vos declarás la clase que sea pública, porque está ahí por defecto privada. Internal. Y como estoy trabajando en el mismo proyecto, ahí vuelvo a compartirlo demás. Todas las clases están, todos esos archivitos cuelgan del mismo proyecto, ¿sí? Entonces, eh, cuando yo no pongo nada, el modificador por defecto es internal. Que recuerden que internal es que es accesible dentro del mismo ensamblado o proyecto. ¿Qué pasa cuando las declaramos en un proyecto aparte, en una biblioteca de clase? Ahí sí tienen problemas cuando no son públicas porque solo son accesibles desde ese proyecto y ustedes lo quieren usar desde el Windows Forms o la consola. Es lo mismo. Igual de nuevo, eh, lo mismo que para atributos y para métodos. Está bueno eh, ponerlo igual, aunque sea el por defecto, porque no todos los desarrolladores están tan en el punto y coma de cómo funciona el lenguaje y no en todos los lenguajes es igual. Creo que en Java el, el por defecto es otro. O sea, depende del lenguaje que estén usando. Siempre hablamos de lenguajes que, que soporten esto, ¿no? De estos modificadores de accesibilidad. Eh, los valores por defecto son propios del lenguaje y, y no todos están tan metidos en cuál es. Lo pueden buscar, pero a veces estás trabajando rápido y se te pasa. Eh, y está bueno dejarlo explícito.